Buenos días. Buenos días a todos. Buenos oh, yeah, yeah. días, Gracias. a todos por acompañarnos esta mañana presencialmente en el segundo día, el de Acto de Día Liberal de los Molinos. En directo también a través del canal de YouTube de y de la plataforma para los socios de la Asociación de Este acto pretende ser un acto de difusión y visibilización de las enfermedades varas y tiene lugar dentro del programa de la Cuarta Semana Cultural del Día de Liberal de los Molinos. Teniendo en cuenta la conmemoración del Día Mundial de las enfermedades Raras que se celebrará el próximo 28 de febrero. En primer lugar, quiero agradecer su presencia al señor señora Alfredo Luna, a Juan Jesús Moreno García, a don Fernando Moreno que es también diputado nacional en la Asamblea Regional, a don Diego Bolsonaro, que es concejal de Educación y Cultura de la Región de la a Maxi, que es la directora del Colegio Provincial Bayona, que nos acompaña también. Eh, por supuesto, a los ponentes de esta, de esta charla, que van a ser Ana Belén Romero, que se mamá de Lenín, una chica de moda que parece una enfermedad rara llamada la hipodistrofia de los la... eh, Don Martín Jiménez Fernández, que es el director del Centro y presidente de la Asociación de la Enfermedad de Hereditaria de la Ciencias de la Ciencias de, la... de, la... de, la... de la asociación de la Asociación de la de España. Y don Juan Carrión, que es presidente de las asociaciones para la defensa y de los pacientes con enfermedades raras y minoritarias. Todos ellos van a poner de relieve el doble sufrimiento que se tiene cuando se padece no solo una enfermedad, sino también una enfermedad catalogada como rara, pues por, por el déficit de, de atención que se les presta, ya que no, eh, no tiene la inversión necesaria para poder afrontarla como, como, se, como se debe. Antes de que ellos hicieron su ponencia, voy a dar la palabra a los Juan Jesús Moreno García, alcalde Modelo, que nos quiere dedicar de unas palabras. Gracias. Muy, muy buenos días a todos y a todas. Primer agradecimiento es al Instituto Libera de los Currinos por dar participación a la instrucción de cultura. en esta semana cultural que tuvimos en la inauguración de el de Cultura y, y yo. Y yo también en, este, en esta charla Pero sobre todo de tener un juziano que está dando el doble pecho por seguir luchando por la investigación en el tema de las enfermedades de la pandemia. Y digo luchando porque si esa lucha Juan la lleva con muchísimos padres asociados a, a, a la asociación, eh, será más fácil que podamos ayudarles desde cualquier rincón desde el que menos nos podamos pensar podamos ayudarle a Juan para esa lucha que tiene con las administraciones en general, para seguir viviendo para que se invierta mucho en investigación. Ayer había unos premios de la opinión en Murcia y el lema era importante. Juan, Juan Carrión, era una persona importante en el año 2021 en la región de Murcia. Y era importante por muchos motivos, pero sobre todo... Por eso, por luchar por lo demás, por luchar por la gente que más lo necesita y sobre todo por luchar por gente que nos necesita a todos. Desde el Ayuntamiento de Mula lo hemos hecho muchísimas veces, lo vamos a seguir haciendo. El otro día eh, él me, me mandaba una, eh, un documento para aprobar en el, en el pleno del Ayuntamiento y el próximo lunes nosotros seguiremos de, de, de dar ese impulso desde el Ayuntamiento de Mula, desde cualquier grupo político, porque creo que en esto estamos todos unidos y nos hace falta más gente. Así que el mensaje que hoy desde el Ayuntamiento lanzamos a todos vosotros y a todos los compañeros que podáis lanzar este mensaje, es un mensaje de ánimo, de fuerza, pero sobre todo y por encima de todo, de que estemos concienciados en esto y que podamos ayudar a la asociación, de, de enfermedades raras y sobre todo a toda la gente que está luchando por esas personas y sobre todo por todos los familiares. Así que de verdad a los tres muchísimas gracias, también a la directora por invitarnos a este acto, yo no me voy a poder quedar al final, los doy por saludados a los tres y eh, de verdad eh, no dejar de prestar atención porque seguro que lo que nos van a contar nos va a llegar al corazón y sobre todo tenemos que lanzar ese así que de verdad muchísimas gracias bueno buena se oye Buenas a todos. Pues primero he pedido disculpas porque no, no estoy acostumbrada a esto. Y sé cómo va a pasar. Vamos a ver, soy la mamá de, de, de Leticia, soy Ana Belén. Y quiero contar un poco mi historia, muy breve, desde luego, porque son 12 años y 12 años no pagan en un par de folios. Entonces, os lo voy a leer. Y. Y si yo una me... Leticia nació en el 2009, cuando yo tenía 30 años, tras un embarazo normal y sin complicaciones. Ella pesó 3,6 kilos, todo parecía normal, hasta que llegó el momento de alimentarlo. No mostraba ningún interés por comer, así que en las primeras semanas de vida ya estamos visitando al pediatra de nuestra zona. A pediatras privados y a urgencias de, del Hospital Virgen de la Resalda. Mientras Leticia seguía perdiendo peso. Al cabo de seis semanas, pesaba 2,9 kilos. Los diferentes pediatras coincidían en que era yo la que no sabía darle el pecho a mi hija. Recuerdo todavía como un médico me pidió que hiciera una demostración. Y en ese momento pensé, ¿qué clase de madre soy que ni siquiera se alimentara a mi hija? Después de unos años nos dijeron que estos bebés que nacían con esta enfermedad no tenían el reflejo de succión. Por eso no saben sí, mamá. Sí, sí. ni su cenar sí. el y pierden peso rápidamente. Este sería uno de los primeros síntomas de todavía su desconocida enfermedad. De alguna manera, al tener esa explicación, me hacía comprender que no fue culpa mía, que no, era, que no sabía alimentar a mi hija, sino que ella no, no podía. Después de tanto insistir, hospitalizaron a, la, a mi bebé con una, en el hospital de La Resaca, con una desnutrición severa, por lo que decidieron alimentarla por sonda nasolástica. A partir de ese momento, empezaron a hacerle pruebas, porque nadie sabía cuál era el, el motivo ni por qué ocurría todo esto. Y yo empecé a tener una, so una sospecha. Mis tíos, también de mula, tuvieron dos hijos que se llevaron de diferencia de años. Los dos fallecieron antes de cumplir los 9 años. Con un físico muy delgado y mi hija cada vez se parecía más a ella. Cuando yo se lo intentaba explicar al médico que pasaba cada día por planta, que mi hija cada vez tenía los rasgos más similares a ellos, el médico un día me contestó, señora, usted no es médico y no puede saber lo que tiene su hija por simples parecido físico. Además, esa enfermedad solo se da, se, la padecen varones. No, dando por, no dándome por vencida, seguía insistiendo todo el tiempo de los dos meses que estuvimos hospitalizadas. Le hacía muchas pruebas y seguíamos sin saber qué pasaba. Después de ganar un poco de peso, nos dieron de alta, con una máquina para alimentarla en casa. Poco después, empezó a comer por boca, con cuchara. También seguíamos alimentándola con la máquina, hasta cumplir un año. Y empezó a comer por sí sola. Mientras cada vez visitábamos más el hospital para que le vieran un nuevo especialista, Pidiéndole pruebas y buscando un diagnóstico, pasamos por el gastroenterólogo, el digestivo, el cardiólogo, el endocrino, el oftalmólogo y así, y así, y así. Yo seguía con mi preocupación pidiendo que nos hicieran pruebas genéticas por el padecido de leticia con mis primos. Nos explicaron que eran unas pruebas muy caras en aquel entonces y que incluso estábamos dispuestos a, a pagar. Por otra parte, mi hermana, buscando informa información, Encontré en internet un vídeo en YouTube en el que se veía una madre de Totana pidiendo información y ayuda para la hipodistrofe de Verandes, que sufría su hija Celia. Vivían en Totana, a solo 60 kilómetros de mi casa. Nada como se llama la, la mamá de Celia, nos puso en contacto con el doctor David Araújo, de Santiago de Compostela endocrinólogo y único médico en España que estudia esta enfermedad. Después de unos meses decidieron hacernos las pruebas genéticas, que yo tanto insistí. Y en unos seis meses nos dieron el, los resultados que yo tanto tenía. El mismo diagnóstico que mi primo fallecido, lipodistrofia congénita generalizada. Nos informa que era una enfermedad muy rara y desconocida, no se sabía su evolución y por tanto cuánto tiempo viviría. En ese momento me di cuenta que nuestras vidas habían cambiado para siempre. No sabíamos qué hacer, a dónde ir, a quién preguntar, cómo conseguiríamos salvar a nuestra hija. ¿Cómo es posible que se repita esta enfermedad tan rara otra vez en mi familia? Leticia, hasta que cumplió los cuatro años, tuvo un crecimiento casi como cualquier otro niño. Podía hablar, caminar, escribir... Comer por sí sola. Cuando empezó en el Colegio Santo Domingo San Miguel, llamado ahora Don Florentino Bayona, el primer año estuvo en la clase con sus iguales de tres años. Hasta que a lo, lo siguiente, hasta con los siguientes dos años tuvieron que cambiarla al aula abierta. Es una clase que tenemos la suerte de tener aquí en Mula, que está de, dedicada exclusivamente para los niños con necesidades especiales ese mismo año, cuando Leticia tenía tres años, decidí quedarme otra vez embarazada. A pesar del riesgo que yo, que yo llevaba. Nos dijeron en genética que tenía dos opciones. Hacerlo in vitro, seleccionar el envío sano. O natural, como lo hace todo el mundo. Y al quedar embarazada, hacerme la que Es una punción en el abdomen que extrae líquido amniótico. Elegí esta última y tuve a un niño que a día de hoy está completamente sano con ocho años. Cuando Leticia cumplió los tres, empezamos con el único tratamiento experimental de uso compasivo. Como dice la palabra, están experimentando con un fármaco y solo se suministra cuando no hay otro tratamiento y su vida corre peligro. Se llama miaret. Los beneficios para ella fueron eh, su cuerpo, esta enfermedad, su cuerpo no sabe distribuir la grasa y se acumula en el órgano hospital, el corazón, el hígado, y desarrollando una cirrosis hepática y diabetes. Tenemos que ir a Santiago de Compostela a recogerla cada nueve meses, la medicación. Y el doctor el doctor Araujo le hacía todas las pruebas que veía necesarias. Cuando Leticia cumplió los ocho años empezaron las crisis que para ella eran como pequeñas descargas que desconectaba y caía al suelo. Con nueve años dejó de hablar, dejó de caminar y con diez dejó de comer. Que después de mucho, mucho insistir, la pus le pusieron una P, que es un botón gástrico, para poder alimentar. En la región de Murcia se han conocido otros cinco casos con esta enfermedad y todos muy afectados. Ninguno de ellos llegó a andar, ni hablar, ni caminar, solamente Leticia. Y todos murieron con nueve años. Mi hija tiene doce. Es nuestra superviviente de esta enfermedad que nadie... Hemos tenido la suerte de poder disfrutar de Leticia 10 años maravillosos, con una calidad de vida muy buena. Y todos pensamos que es debido al tratamiento de mi alerta, como así se llama. Lo que, me lo, que no, lo que me falta explicar es que Leticia tiene como si dijéramos dos mutaciones en el mismo gen. Entonces el tratamiento le va muy bien para la lipodistrofia, pero Leticia aparte tiene celopatía, es pues una degeneración del cerebro, para eso no hay tratamiento. No sabemos lo que nos depara el futuro, porque es la única superviviente que ha llegado a esta edad, pero sí tenemos claro es que seguimos apostando por ella, porque cada día... Puedas sonreír y no te esfuerzas para seguir adelante. Que sea feliz, no sufra, es el único deseo que tengo. Gracias y perdonadme. Muchas gracias, Ana Belén, por, por transmitirnos. La importancia de vivir con, con una enfermedad rara. Bueno, pues eh, buenos días a todos. Agradecer alcalde, alcaldes, concejales, diputados, directora del centro, eh, resto de compañeros y compañeras. Y sobre todo, de manera especial, a, a Martín como presidente de la asociación HHT, porque por enmarcar dentro de esta semana cultural de, de este centro, Rivera de los Molinos una acción de sensibilización eh, de las enfermedades raras en el marco de, del Día eh, Mundial. Y de, y de manera especial, pues eh, estar aquí al lado de, de Ana Belén, pues a, a mí me, me, también no solo que me emociona, sino que, que me permite tener presente eh, el por qué yo hoy tengo la oportunidad de dirigirme aquí eh, a todos y cada uno de, de vosotros. Y si eh, Ana Belén os está al lado, en este caso, lo que ella está conviviendo y viviendo con su hija Leticia y por lo que lucha, pues yo estoy aquí por ser el papá también de una niña diagnosticada eh, con un síndrome de Berardinelli, el mismo que tiene eh, Leticia. Y esto es una de las más de 6.172 enfermedades raras que a día de hoy hay identificadas eh, en Europa. Y cuando hablamos de enfermedades raras, hablamos de enfermedades de baja prevalencia, afectan a uno de cada dos mil eh, habitantes, entre el 6 y el 8% de la población mundial está afectada eh, de una enfermedad rara. Eso en cifras, para que todos lo entendamos, pues estamos hablando de 100.000 murcianos, de 3 millones de españoles, de 36 millones de personas en Europa, de 42 millones de personas en Latinoamérica y de más de 350 millones de personas en todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad cuando me han dicho y ustedes cuántos son eh, por parte de algún responsable político y yo le he tenido que decir no somos un número, es decir, no somos porque al lado de cada una de estas personas está todo, todo un entorno, toda una familia que convive día a día eh, con esa enfermedad y por eso es importante que, que, que lo tengamos muy presente porque es necesario implicar a la sociedad en general para, para que conozcamos eh, cuál es eh, la situación y las necesidades del colectivo eh, con el que todos eh, tenemos que dar eh, respuesta. Y esta es la realidad eh, a la que nos enfrentamos eh, papás, mamás y de manera particular afectados. Estas enfermedades se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida. El 80% son genéticas, por lo tanto afectan a, a niños, pero también se nos pueden presentar en, en edad adulta. Y me gustaría, eh, porque, eh, porque escuchando a, a Ana Belén, pues quiero también eh, que compartáis eh, un poco de, de mi experiencia. ¿no? Y, y cuando le diagnostican a, a mi hija a Celia, eh, el síndrome de la, de la Ardinelli, Celia nace el 27 de febrero del 2004 y en dos años se le diagnostica eh, la enfermedad. A partir de aquí, en ese momento, el, el, el médico nos transmitió las mismas palabras que le transmitía a, a, a Ana Belén. El nombre de la enfermedad, se desconoce la evolución y no hay tratamiento. Y esto lo resumía eh, de una, en una frase, ¿no? La vida te cambia eh, en un instante. ¿no? Y en ese instante en donde te cambia la vida... Yo escuché esas palabras que nunca antes había, habían formado parte eh, de, de mi vocabulario. Esto era una realidad, es decir, nunca antes en mi vida eh, había tenido la oportunidad de, de escuchar, ni siquiera eh, pronunciar eh, esas palabras. ¿no? Y en aquellos momentos eh, a estos papás que se nos decía que no había ningún caso, eh, eh, que no conocían ningún caso, pero eso no era cierto. Y con el tiempo descubrimos que no era cierto, porque lo que no estaban tampoco preparados los profesionales médicos era para decirle a esos papás y mamás que le estaban diciendo el diagnóstico de una de estas enfermedades raras, que no tenía evolución y que no tenía tratamiento, es que los casos que, que recordaban o que conocían, pues ya estaban fallecidos. Y esa, esa, ese es el peregrinaje por el que empezamos eh, a, esa obsesión, al llegar a, a casa... Lo primero que hice fue buscar en el Google la palabra que había escuchado por primera vez. Y ahí pues me apareció en España la Federación Española de Enfermedades Raras, Servicios, Información y Orientación. Recuerdo también que esa misma noche mandé un mensaje SOS. Así lo titulé. Soy el papá de una niña que acaban de diagnosticarle esta enfermedad. Y quiero saber si hay más casos en España, quiero saber si hay más investigaciones, quiero saber si hay profesionales de referencia. En definitiva, preguntas, preguntas, preguntas, porque esto es lo que necesitamos. Necesitamos información y todo era interrogante. Era un mundo incierto con el que teníamos que empezar a convivir y que para nosotros era un mundo eh, desconocido. Y esta situación es la que se enfrentan todas y cada una de las personas en el momento del diagnóstico de una de estas enfermedades raras. Hoy el tiempo medio para conseguir el diagnóstico en España está en cuatro años. Hay un 20% de la población española que para conocer el diagnóstico de una enfermedad rara llega prácticamente a una década, 10 años. Pero es que hay personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el nombre del diagnóstico. ¿Y por qué? Porque esta es la realidad. Pero hoy donde el próximo 28 de febrero conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, lo que ponemos de manifiesto en España es la falta de equidad en el diagnóstico. ¿Y cuáles son las necesidades que tenemos? Pues el ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Para poder diagnosticar eh, este tipo de enfermedades raras, España tiene que ser y dejar de ser el único país en Europa que no dispone de una especialidad genética clínica. Sin especialidades de genética clínica no podemos tener form profesionales formados que permitan y puedan diagnosticar este tipo de, de enfermedades. Y a día de hoy, España sigue siendo ese país que no dispone de la especialidad de genética clínica. Pero España también es un país en donde el número de enfermedades raras que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal, cuando una mamá va a dar a eh, luz. Esas pruebas de equidad neonatal, esas pruebas de la prueba que se conoce como el talón, esas pruebas que se incluyen para poder eh, ayudar en ese diagnóstico, pues tenemos desigualdades, es decir, desigualdades de, en comunidades autónomas como Murcia, donde se incluyen en el listado 40 enfermedades, y en la comunidad de vecina eh, de Valencia, eh, que solo nos separan apenas unos kilómetros, solo incluyen 8 enfermedades raras. Porque eh, una mamá... Eh, en Murcia tiene acceso a esa prueba con 40 enfermedades raras y la mamá que hay en Valencia tiene acceso a 8. Pero es que nuestro sistema, nuestro sistema nacional de salud, la cartera básica de, de salud, solo incluye 7 enfermedades. Por lo tanto, existen esas situaciones de desigualdad y de inequidad. Y lo que estamos pidiendo desde Fede precisamente es que se apoye ese plan de diagnóstico porque es clave y prioritario para poder resolver las respuestas que necesitan personas y familias que convivimos con una enfermedad eh, poco frecuente. Pero mirad, eh, otra de las cuestiones clave es el tratamiento. Y solo el 5% de estas 6.172 enfermedades raras dispone de un tratamiento. Medicamentos huérfanos. Medicamentos huérfanos hoy son medicamentos precisamente para dar respuesta al colectivo de personas con enfermedades raras y pensar si solo el 5% de esas enfermedades raras disponen de un tratamiento, ¿qué hacemos con todo el resto de enfermedades? Pues el, para, para, esa, para esa situación la única posibilidad que tienen las familias y sobre todo las personas afectadas es poder tener a disposición servicios que ayuden en su rehabilitación, servicios de fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva, atención psicológica, es decir, servicios que puedan de forma directa ayudar a mejorar su calidad de vida porque no disponemos de un medicamento que pueda curar eh, esa enfermedad. Pero, ¿qué es la situación a la que nos enfrentamos las familias? Pues la situación a la que nos enfrentamos las familias también quiero que seáis conocedores eh, de ella porque también es muy triste. En Europa existen 129 medicamentos huérfanos para poder dar respuesta a todas y cada una de esas enfermedades raras que yo os he dicho. 129 medicamentos huérfanos autorizados y comercializados por la EMA, que ahora todos, a través del COVID, pues sabemos que la EMA eh, es el órgano que en este caso aprueba esa, ese tipo de medicamento en el contexto europeo. Pues, ¿qué ocurre? Que en nuestro país 111 medicamentos huérfanos han solicitado ese código nacional. Pero sabéis, de esos 111 medicamentos huérfanos en nuestro país, ¿cuántos están incorporados dentro del Sistema Nacional de Salud? 56, solo el 50% de los casos. Y la pregunta que yo os lanzo es, imaginaros que ustedes, cada uno de vosotros, sois el papá y, o la mamá de un niño o de una niña y conocéis que existe un medicamento autorizado y comercializado en Europa, en Europa, tú eres ciudadano español, Vives en un estado miembro de la Comunidad Económica Europea y tú en tu país no tienes acceso. ¿Qué podemos hacer? Esa es la situación. Esa es la situación a la que se están enfrentando personas y familias. Y esa es la situación que nos describe eh, eh, Ana Belén. Eh, el tratamiento que tiene Leticia, la mielecta, es un medicamento que a día de hoy está autorizado en Europa no está comercializado ni autorizado por nuestro sistema nacional de salud. Esto es una realidad en nuestro país. ¿Y qué podemos hacer los pacientes? Podemos denunciar estas situaciones, pero no solo basta con denunciar. Habéis visto la dureza de convivir con una enfermedad rara en 12 años que lleva conviviendo, en este caso, Ana Belén y su familia. Es decir, imaginaros que además de eso tenemos que estar Denunciando nosotros ante las administraciones estas situaciones de inequidad y desigualdad o, o luchando en una vía judicial para poder tener acceso a un medicamento en nuestro país. Pues esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo en nuestro país. Es decir, y yo podría poneros aquí ejemplos esta mañana y podría tirarme hablando horas y horas de ejemplos de situaciones de inequidad y de desigualdad en el acceso a medicamentos huérfanos. Y mirad, yo siempre lo he dicho, las enfermedades raras no entienden ni de colores políticos, ni de equipos de fútbol, ni de nada de eso. Es decir, cualquier persona, cualquier responsable político que quiera ayudar y apoyar a esta causa puede hacer. El ayuntamiento de Molina, de, de Mula el ayuntamiento de Mula ha, sido, ha sido y es un ayuntamiento sensible con la población de, que vivimos con una enfermedad rara. El alcalde no lo transmitía... El próximo 28 de febrero se van a unir a la declaración institucional de las enfermedades raras, sobre todo denunciando todas estas situaciones de falta de equidad en el diagnóstico, falta de equidad en, en, en lo que es el tratamiento y sobre todo la necesidad de apoyar la investigación. Y esa es, la, esa es lo que nosotros tenemos que tener también en nuestra hoja de ruta. Y sobre todo tenemos que re, re, trasladarle a los responsables políticos que hay que dar respuesta a estas necesidades. Es decir, un paciente no tiene que judicializar todo un proceso para poder acceder a un medicamento. Eso no tiene que ser una realidad en nuestro país y eso tenemos que intentar hacer que esto no ocurra. Pero mirar, eh, eh, también tenéis que ser conscientes de que a los papás y mamás y a las personas que convivimos como, eh, con enfermedades poco frecuentes, como nuestro Martín en, en edad adulta, en la investigación es el futuro y la esperanza, es decir, si no hay investigación, si no se apuesta por la investigación, no somos un país innovador y por supuesto no vamos a tener esperanza. Hemos visto eh, hace apenas eh, uno, un año cómo, en un tiempo récord hemos sido capaces eh, a nivel mundial de movilizar todos los recursos necesarios para en un tiempo récord conseguir un tratamiento que pudiera ayudar a las personas que se han enfrentado y se enfrentan. A, a las consecuencias de, del coronavirus. Pues esa, ese símil es lo que viven año tras año, décadas, las personas y familias que conviven con estas enfermedades raras y que no disponen de un tratamiento que pueda mejorar la calidad de vida o curar, en este caso, a, a, a la persona que ellos más quieren y que está a su lado. Esa es la situación a la que nos enfrentamos. La investigación, como os decía, es clave, es decir, porque cuando en, en mi caso tuvimos la oportunidad de, de iniciar esta investigación con, con Celia, porque eh, cuando apenas tenía esos eh, cinco años, los profesionales que, que veían a Celia veían que ese primer diagnóstico de síndrome de Berardinelli 6, ese tipo de lipodistrofia, no respondía a la, al fenotipo y a, los, y a las características de la propia enfermedad. Se, me llegaba a, se nos llegó a decir que es, no, esa enfermedad no era el diagnóstico de celia, que era un diagnóstico erróneo, cuando se habían comprobado el diagnóstico genético en más de, de dos, eh, de dos eh, laboratorios eh, clínicos. Y esto nos permitió iniciar una investigación. Un, un papá y una mamá empezamos esa investigación, gracias a que a tener profesionales implicados en el Hospital Universitario de la Risaca y profesionales implicados en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela. En España tenemos grandes profesionales de la investigación, pero lo que tenemos que hacer es no permitir que estos profesionales se tengan que ir a otros países para poder desarrollar su conocimiento. Tenemos que posibilitar que ese conocimiento lo puedan desarrollar en, en nuestro país. Y esta investigación eh, que se inició, eh, pues tenía que dar continuidad. Y lo hicimos con fondos privados, no públicos, fondos privados, consiguiendo la implicación de la sociedad con, realizando acciones eh, solidarias que permitieran también con la contribución de la sociedad iniciar esta eh, investigación. Y gracias a que, al trabajo de esa investigación, pues cuando llega el momento más difícil eh, de nuestra vida, en mi caso, que era enfrentarnos a los últimos meses de vida de Celia, pues en ese momento eh, también eh, hay que tomar otras decisiones en la vida importante y es ser capaces de tener la generosidad necesaria para compartir parte de lo que tú más quieres, que es eh, tu hija, parte de sus órganos, para donarlos a la ciencia y que esa investigación que se había iniciado pueda eh, continuar ayudando a otros niños y a otras niñas a poder tener un mejor eh, futuro y eso ese paso fuimos capaces de darlo eh, como familia y yo quiero también a sensibilizar en ese en ese sentido es decir es importante eh, poder compartir con la ciencia también a través de, de, de, ese, de gestos de generosidad de ese tipo. por qué porque se, eh, seis meses después de fallecer Celia la investigación continuó y la investigación continuó dando unos resultados y un conocimiento que era la sospecha que todos tenían los profesionales. Es decir, se dio respuesta al interrogante que se planteaban los profesionales, y es al descubrimiento de una nueva enfermedad rara, de, un nuevo, de una nueva variante y de un nuevo subtipo dentro de lo que es la lipodistrofia. Y esa, esa nueva variante eh, se denominó con el código OMIN a nivel internacional como el síndrome de la encefalopatía de célula. Ese es el diagnóstico que posteriormente al fallecimiento de Celia logró, eh, en este caso con el conocimiento que ojalá no hubiese ocurrido, pues poder dar respuesta también a muchos de las, de las incógnitas y de los interrogantes que se estaban planteando en el caso de, de Leticia. Hoy a nivel mundial en otros países eh, se diagnostican ya niños con estas enfermedades, tenemos ni, eh, en, eh, diagnósticos en el Líbano, en Finlandia, en Noruega, es decir, tenemos, gracias a esa ciencia y gracias a la investigación, pues sí, eso ha sido una posibilidad, pero también hemos sido capaces de responder a interrogantes, es decir, porque en la región de Murcia, con la encefalopatía de Celia, hay tres municipios hermanados, Totana, Mula y Jumilla, y están hermanados también porque genéticamente se ha realizado ese desarrollo histórico que da respuesta a a todos y cada uno de estos interrogantes. Y os quería decir esto porque esta es la importancia que tenemos que tener presente de la investigación, porque la investigación es el futuro. Y hoy España invierte en torno a ese 1% de su Producto Interior Bruto en investigación. Estamos lejos de, de ese 3% eh, que, que invierten en investigación países, por ejemplo, como Suecia. Por lo tanto, tenemos que luchar todos precisamente para que esta investigación sea una realidad. Pero también tenemos que ser capaces de instar a esos responsables políticos para que si en nuestro país hemos sido capaces de, por ejemplo, establecer un sistema de incentivación fiscal que permita al sector privado que invierte en un campeonato de vela mundial en Santander con un 80% de deducción fiscal, si hemos sido capaces de hacer eso en España, ¿por qué no somos capaces de hacer en España eso mismo aplicado a la investigación en enfermedades raras a aquellas a el sector privado que quiere invertir en investigación que pueda tener una deducción fiscal de similares características la rueda ya está inventada esto que nosotros estamos diciendo esto que yo estoy diciendo ahora pero que todavía no, has, no hemos sido capaces de aplicarlo en nuestro país es el éxito que está eh, que de la investigación por ejemplo en un país como Estados Unidos, donde el sector privado tiene un apoyo importante a la investigación pero cómo ...pues eh, garantizando un sistema de deducción fiscal que posibilite y que haga atractivo esa investigación tan importante. Pues yo quiero eh, terminar también transmitiéndolo dos cuestiones que son eh, importantes. El 28 de febrero, eh, como decía, celebramos el Día Mundial. Es la acción de movilización en el contexto mundial más importante. Un día en donde eh, en todos los lugares del mundo... Estamos eh, reivindicando la necesidad de que las enfermedades raras sean consideradas una prioridad social y sanitaria dentro de todos y cada uno de los sistemas nacionales de salud. El pasado 16 de diciembre, Naciones Unidas, eh, la Organización de Naciones Unidas, a propuesta de tres países, España, Qatar y Brasil, aprobaba, aprobaba la, una, por primera vez una resolución, en este caso, que permitiera a todos los países en el contexto mundial establecer políticas que permitan generar marcos de protección a personas y familias que conviven con una enfermedad rara, huérfana o poco frecuente. Y esto es, un, es algo realmente importante y que tenemos que desarrollarlo e implementarlo en nuestro país y también en el contexto europeo. Eh, y esto es algo que vamos a promocionar desde la Federación Española ...de enfermedades raras, hoy FEDER, representa a 395 asociaciones de pacientes en, en, toda, en toda España. La asociación que representa Martín, HHT, la asociación que representa eh, Ana Belén, la Asociación Internacional de Gripodictófias, pues forman parte de esta gran familia de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y lo que sí que os puedo transmitir es que, estando unidos, este movimiento asociativo formado por personas formado por afectados, por familiares, es decir, un movimiento asociativo unido ha sido y es capaz de transformar la sociedad, ha sido y es capaz de intentar trasladar a la sociedad la importancia de estar todos juntos y unidos para mejorar el futuro de personas que necesitan eh, de nuestra ayuda. Hemos sido también eh, capaces eh, de, de lo más eh, difícil, ¿no? que es buscar eh, dar respuesta a todas y cada una de esas necesidades Y yo lo que quiero lanzaros a todos y cada uno de vosotros es que vosotros también podéis hacer eh, que esto sea posible y porque os queremos pedir también vuestra ayuda para que si tenéis en, en, vuestra, en vuestra vida la, el, el que enfrentaros a alguna situación de este tipo, o tenéis algún familiar o alguna persona eh, que se, se tiene que, que, que enfrentar en el día a día a convivir con una enfermedad rara, que podáis transmitirle que existen recursos recursos que están dispuestos a poner a su disposición todo aquello para poder ayudarles para que no se sientan solos, es decir, para que cada una de estas personas sienta que hay personas dispuestas a ayudarles y que cada uno de vosotros desde luego también eh, puede hacerlo. Pues yo os invito a que, a que de esta forma os podáis también unir al Día Mundial, que, que podáis el día 28 de febrero también compartir en, en las redes sociales simplemente. Un mensaje de apoyo. Quiero apoyar a personas y familias que se encuentran en esta misma situación. Pensar también, eh, y, y esto, es, eh, esto van a ser también las la últimas palabras, que la situación de vivir en una, con una enfermedad rara en España es muy diferente a vivirla en otro eh, país. En un país, por ejemplo, como Ecuador, estas enfermedades raras, ¿sabéis cómo se denominan? Enfermedades catastróficas. Es decir, eh, es eh, por poneros un ejemplo, es decir, en otros países en otros países la prevalencia, si antes yo he dicho que eh, en España y en Europa una enfermedad rara es la que afecta a uno de cada mil habitantes, en un país como Perú la enfermedad rara la definición en prevalencia es de uno de cada cien por lo tanto hay auténticas situaciones de disparidad y por supuesto en la accesibilidad. Cuando hablamos de, de tratamientos el coste de un medicamento huérfano en Europa, el coste de un medicamento huérfano en Europa, por ejemplo, el ejemplo del tratamiento que está tomando Leticia, imaginaros que tiene eh, un, un importe de 5.000 euros eh, por paciente, pues ese, ese mismo medicamento en un país como Perú, en donde hay un, un porcentaje importante de población afectada con esta enfermedad, se triplica su valor. Estas son las situaciones de inequidad, difíciles y duras. Es decir, si es difícil hacer a un medicamento huérfano en un país eh, como es eh, eh, de la Unión Europea, todavía, por ejemplo, en esos países de Latinoamérica, es todavía eh, más eh, difícil. Y esto es algo que, que estamos denunciando y que vamos a necesitar de vuestra ayuda para sensibilizar a todas las personas que puedan hacer posible que esta situación eh, cambie. Y yo estoy seguro que cada uno de vosotros eh, tenéis mucho que, que aportar y, y yo os pido y os invito a que teniendo presente pues, la frase esa de que raras son las enfermedades y no las personas que las padecen, que, que os animéis a compartir el próximo 28 de febrero un mensaje de apoyo a personas como Ana Belén, como Martín y como muchas más que, que necesitan de, de vuestra ayuda. Y gracias de corazón al, a, al Instituto eh, Rivera. Por, por, por sensibilizar en esta semana de cultural, por tener presencia eh, de las enfermedades raras, eh, de manera también especial al Ayuntamiento de Molina por estar no, siempre a, es Mula. de Mula. Yo estoy con Molina y en Mula. <risas> y, y estamos en una ciudad preciosa, pero quiero también eh, de verdad eh, trasladarlo porque a cualquier demanda eh, que hemos tenido, el Ayuntamiento de Mula siempre ha estado eh, sensible y esto es realmente lo que nos permite no sentirnos solos porque... Convivir con estas enfermedades raras es realmente una situación difícil, pero a veces si somos capaces de, de poder eh, estar acompañados, pues la verdad que este camino se hace mucho mejor y podemos ayudar, a, como decía, a personas, familias que necesitan de nuestra ayuda. Así que gracias por escucharnos y ahora pues, nuestro compañero Martín también va a tener la oportunidad de trasladar la importancia de todo el trabajo que vienen desarrollando en su entidad. Es una entidad de referencia en el contexto nacional de, de HST España, felicitar a toda su junta directiva, a todo el equipo y todas las personas también que, que nos están eh, siguiendo. También tengo la oportunidad de, en FEDER de compartir con Santiago de la Río, una persona que conoce esta enfermedad de forma eh, directa, pero en definitiva lo que tenemos que, que seguir todos es trabajando pues, para que esa investigación sea una realidad y, la, y, la, y defender los derechos de todas y cada una de estas personas que nos necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno. Buenos días a todos. La verdad que me siento como yo decía Juan que jugaba en casa, ¿no? Pues efectivamente como si estuviesen en, en, en mi casa, que así será. O sea, él será mi, mi centro educativo, mi, mi sitio de trabajo durante muchos años. Yo agradecer en el, a la dirección del centro, a María, y, y porque es una satisfacción de celebrar en nosotros, en mi caso como representante de, de, de esta asociación, en este día... Eh, dentro de, del marco tan bonito como es la Semana Cultural, por lo cual es una doble satisfacción, ¿no? Y eh, la elección, además del, del centro, eh, de este centro es de cara a la sensibilización, visualización y un poco transmitir el conocimiento de lo que es, pues son el mundo este de las enfermedades raras y más concreto concretarlo eh, dentro de lo que puede ser una asociación como es la que yo represento, la ...una asociación de, de hemorragia hereditaria talagintasia. Que ahora os comentaré... ...porque muchas de las cosas de las vivencias ...tanto de por parte de Ana... Eh, de, ...como por parte de Juan... ...la amplia explicación que ha dado... ...concretarlo un poco... circunscribirlo a lo que es una asociación... ...la, la vida propia que tiene... Lo, lo, ...las dificultades que ya se han dicho... ...pues concretarlas todas... ...y, de, y los retos que tenemos... Dentro de lo que es la asociación de HHT, o sea, que, que es como la denominamos, o, o la enfermedad propiamente, que ahora os pondré una, para ilustrar una transparencia, una diapositiva, como es la de Rendu Osler Weber. Es una, eh, la denominación de los tres médicos que inicialmente la descubrieron. Rendu, Osler, Weber. ¿no? Son tres médicos, de, mm, los, los cuales ahora os comentaré qué pautas siguieron. Y cómo detectaron esta esta enfermedad nuestra. Pues, yo quiero a ver si comparto la mucho a ver si continúa. Bien. Bueno, mmm, voy a ir pasando porque lo que no, no, no, me interesa y nos interesa a todos es saber un poco la, una idea general de lo que es la, la asociación, los fines que tenemos en la visión de la misma, que es mejorar la calidad de, la, de, de vida. No voy a repetir porque, bueno, siempre y lo ha resumido ampliamente. Eh, en la intervención que ha tenido, tenemos una misión que cumplir y, y unos valores. ¿no? Entonces, entre ellos, como comentaba, la enfermedad que tenemos, que yo tengo, es, es su nombre, tergentasia hemorrágica hereditaria. ¿Y por qué estos tres términos? Porque es una enfermedad que, que genera hemorragias en un 80-90% de las fosas nasales, eh, ahora, a lo largo de mi explicación, oiré, oiré comentando algunas, algunas cuestiones de vivencia personal propia. Eh, no por ese otro 10% que pueden generar hemorragia interna en, en cualquier parte del cuerpo o fístulas en cualquier parte de los órganos de nuestro cuerpo. No por ser ese tanto por ciento mucho más, más pequeño no es menos importante, puesto que los enfermos, los pacientes que tienen ese tipo de, de patologías, eh, digamos, son mucho más graves mucho más graves de, de atajar, de, digamos, de minimizar, esa, esa, y, y pueden tener consecuencias mucho más graves, como es pues, la muerte de cualquier tipo de hemorragia interna, que además en algunos pacientes es imposible abordar el cómo cauterizar, cómo tapar, cómo embolizar esa pérdida de sangre. No así en la fosa nasal, es mucho más, mucho más fácil, aunque en función de las técnicas que se han utilizado, eh, se han cometido verdaderas barbaridades, como luego os comentaré. Una de ellas la sufrí yo personalmente, ¿estamos? por utilizar unos métodos que para un paciente normal de pistas sin nasal, o sea, de pistas sin, de pérdida de sangre nasal, si sí es posible, si habéis tenido un derrame de sangre... En la fosa nasal, pues muy normal de que con nitrato de plata o con cualquier otro sistema os cautericen y no pasa nada. Esa misma técnica, en los pacientes como nosotros, puede ser catastrófica, ¿no? es muy contraproducente utilizar esa, ese tipo de técnica. Lo de. Para su detección se siguen unos criterios, pues, eh, inicialmente los criterios llamados de sao, en una región de, de Brasil que es la que en prevalencia de nuestra enfermedad tiene el más alto índice de tanto por ciento de pacientes. ¿no? Que si se tiene epístasis, son sangrados nasales espontáneos, que no sangran. Y ahora os comentaré que la confusión que eso da lugar cuando tenemos cierta edad, jóvenes, pequeños o incluso jóvenes, en el caso mío particular, la detección del de síndrome de Randweller o HHT, eh, se me produjo se me, el, cuando tenía 35, entre 35 y 40 años, ¿estamos? Yo había estado toda mi juventud, toda mi, infa, mi niñez y tal, teniendo este tipo de enfermedad, sin saberlo. Por lo cual yo, cuando me dolía la cabeza, por ejemplo, ¿qué te sueles, sueles tomar? Una aspirina, ¿no? Pues es lo peor que nos podemos tomar, no podemos tomar los, los pacientes de, de HHT. De, es una, es una enfermedad vascular, aunque no tiene problemas de plaquetas y tal, pero está, está dentro de lo que es un, una, enferme, una, una situación vascular. Talagintasias, pequeñas dilataciones de vasos capilares, las talagintasias en mi caso se me ven perfectamente, son en la cara, en las manos, pintitas de, de como si fuésemos entre la piel, la piel y la parte interior, sangre, ¿no? como, como lunares de sangre. ¿Estamos? que se puede confundir en los típicos lunares eh, o no. Lesiones viscerales, lesiones de mucosa gastrointestinal, malformaciones, en los pulmones, cerebro, riñones. ¿no? Estas son las más complicadas, las que además cuestan más trabajo detectarlas y sobre todo es muy complicado eh, y ya ahora sí, cada vez más, con procesos de embolización interna, de... de, de de, que en mi caso ya me lo, me, lo, me lo tuvieron que hacer en la fosa nasal, la, embol, la embolización interna es la introducción a través de la arteria, normalmente la femoral, llegan hasta el punto donde tienen que tapar, dejar de romper la continuidad entre la vena y la arteria, que es lo que se llama la fístula. Eso lo tienen que taponar para, o eh, taponar los capilares que se rompen con motos motivados por la enfermedad nuestra eh, y que generan los sangrados. Si esos capilares son, se producen en una arteria, pues los sangrados son bestiales. Los, las hemorragias, uh, si es, eh, ese capilar se rompe en, en, en, en la parte venosa, los sangrados no llevan, bueno, son sangrados pero no, son, no, digamos, no generan hemorragia importantes. Y luego la historia familiar, es decir, la pregunta es si alguna persona que tiene esta enfermedad, su descendiente tiene en un 50% probabilidad, nosotros es una enfermedad genética, de hereditaria, de ahí el nombre de hereditaria, y que la, la prevalencia que tiene estadísticamente es un 50% de los casos. En mi caso personal, eh, tenía, y esto lo descubrimos después, mi madre tenía la enfermedad y por parte de y mi abuela, por parte de mi madre. Pero no se les manifestó, porque hay enfermos que, tienen, que tenemos esta enfermedad, pero no se manifiesta, o se manifiesta muy levemente, ¿no? Y sobre todo, en la, por ejemplo, en las la mujeres, hay, hay, que era el caso de, de mi madre, por lo que después fuimos deduciendo, de que, de que tenía la regla, la menstruación, muy, con mucho sangrado, ¿no? Y, pero no tenía, nunca tuvo sangrado de, de, por nasales ni nada. Ni, y sí tenía epístas, sí, o sea, perdón, hasta la gentasias por la cara, por, por parte de una zona de la cara. Pero aquello no, no, no, no, no, ni lo teníamos, ni lo tenía dia, diagnosticado ni nada. ¿no? Eh, en mi caso se cumplen, en el caso de mis descendientes, mi, mi, tengo dos hijos, se cumplen un 50%. Además, estadísticamente. Hay familias que, que hay un 100%, pero a nivel de, de estadística estamos hablando de un 50%. Y cuando esos cuatro síntomas los tienes, eh, salvo, que, salvo que no conozcas, que ya tienes, tu, tienes tus padres o vienen de, un, eh, o de ese entorno familiar, tiene esta, este tipo de enfermedad, pues eh, actualmente... Mmm, Digo actualmente porque hace unos años era muy complicado, no lo había o en cualquier caso muy costoso. ¿no? En nuestro caso como asociación si tenemos una, una, una, referen una referencia en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid donde hay una unidad, eh, un laboratorio que está investigando ya desde, los, desde el principio de 2000-2002 eh, este tipo de enfermedad y podemos decir que una de las grandes investigadoras como ahora os mostraré, de HHT a nivel, con un reconocimiento a nivel europeo y mundial, la tenemos, la doctora Luisa Botella, es una científica que ha generado los, el conocimiento más avanzado que hay a nivel europeo de la enfermedad nuestra. ¿no? Eh, se detecta, o eh, es una deficiencia eh, encontrada en el Gen 7 y 9 del ADN genético. Y provoca, por tanto, hay dos tipologías, la HT1 y la 2, de tipología de, de la enfermedad nuestra. En 2004, y por fenómenos similares a lo que ya ha explicado Juan antes, de, de cómo se asocia, cómo nacen o van naciendo las asociaciones, en nuestro caso, pues una, un grupo de, de pacientes. Eh, pacientes relacionados también con, con, con el ámbito médico y, y científico, pues se inician las primeras reuniones en el 2004 de la, y es donde nace en 2004-2005, eh, donde nace o cuando ya se empiezan a celebrar y se funda la asociación HHT. Eh, ahí veis algunos eh, pues, de, los, de los componentes iniciales, que si aparecen 4 o 5 es que se empezó así, 4 o 5, y tuvo un muy buen comienzo. El, el comienzo que tuvo fue una conjunción de pacientes, de enfermos, eh, con, el, con una serie de gente, de, de especialistas, clínicos, médicos, y donde se incluía, por bueno, alguna de esas reuniones incluso se hacían, o se empezaron a hacer en Madrid, en el CIB, en el Centro de Investigaciones Biológicas. Con, el, con la otra parte... ...fundamental para las enfermedades raras, como ya se ha dicho, que es la investigación. Tuvimos esa, esa gran suerte, digo, tuvimos porque empezamos bien, bien estructurados y además con los tres pilares, bueno, tres, sobre todo los dos, el médico, clínico con el científico. Eh, como cualquier, como cualquier aso, asociación, sin ánimo de lucro, pues tenemos una, una composición de los estatutos. Luego mencionaré, bueno, ya que hace seis o siete años iniciamos el expediente y, y lo tenemos aprobado como asociación de interés público, que supone pues, una serie de ventajas como, como asociación sin ánimo de lucro. ¿no? Tiene una composición con su junta directiva y su órgano de asamblea general, que se realiza cada año, eh, y la cual... Pues yo soy el cuarto, el quinto presidente que, que hemos tenido. Desgraciadamente, dos antecesores míos fallecieron, uno el año pasado, el que José Beltrán, el, que, el presidente que fundó la asociación, paciente también, era médico y paciente. ¿no? Y, y hace, el, hace cuatro años otro de los presidentes también pues falleció por una por una infección generalizada que eso sí nosotros el problema vamos no, se nos puede complicar la situación si si eh, nos surgiera alguna patología que cualquier otro paciente con norm, normal pues la puede superar cosa que en nuestro caso pues se nos puede complicar hasta provocar por pues, el fallecimiento Tener en cuenta que por esa serie de sangrados, generalmente somos, somos, tenemos anemia crónica, eh, quiere decir que falta de hierro, falta de hemoglobina, generalmente nos andamos, ya, ya os comentaré ahora después, una experiencia que tuve, además estando trabajando aquí, como he estado, como vosotros sabéis. Eh, no, celebramos nuestras asambleas. Eh, a, las asambleas que celebramos son anuales, pero cada dos, salvo este último proceso con motivo del COVID, cada dos años aprovechamos para celebrar esa asamblea general y, y aprovechar para realizar determinadas jornadas, con ponencias a las cuales invitamos y participan tanto del ámbito clínico como, como científico. Bueno, y vamos ya la última que celebramos presencial fue en el 2019, que fue en la, la, la décima asamblea y las dos últimas ya han sido semipresenciales. Y eso sí, pues estamos organizando la próxima asamblea ahora a principios de junio eh, en Valencia, donde será presencial. El, ¿Cuántos somos de HHT hoy en España? Sobre cuatro tenemos una prevalencia estimada de uno, de uno cada 5.931, en torno a los mil habitantes. Eh, por tanto, en torno a unos 8.000 pacientes podemos ser, tener la, la enfermedad en España. Eh, nuestra asociación tiene socios en todas las comunidades autónomas. Eh, y estos socios son socios... Mmm, que están, digamos, asociados a la entidad, que como ahora veréis, un gráfico eh, tiene, la, la, la asociación se nutre económicamente de las cuotas que pagamos, una cuota de 100 euros al año, cada, cada socio, pero tenemos, además de los socios estos con, con la cuota, un campo muy amplio en cuanto al, al, a la... A la interactividad que tenemos y la relación de socios que han sido y, y, y bueno, y siguen, pero siguen en un estado que por sus condiciones, sus características, no pueden seguir o no, no, no han podido seguir, eh, digamos, pagando esa cuota, pero la atención que la, que la asociación como tal les presta es a todos eh, y estamos hablando en torno a los 750 socios, digamos, asociados. El. Los socios de, digamos, con, que, que pagan su cuota eh, en el 2000 llevamos un incremento desde 2019 a 2021 y estamos en torno a los 341 socios. En el, en el ámbito económico nos nutrimos fundamentalmente de las cuotas que, que, que pagamos y... Habe un incremento, digamos ahí tenemos una satisfacción en cuanto a que eh, cuanto más actividad eh, tenemos, más difusión, sobre todo en el aspecto de difusión y divulgación de, de nuestra asociación y de la enfermedad, pues más contactos, la gente va llegando más, va llamando, se va asociando y esto va dando cada vez más importancia y va teniendo cada vez más fuerza la asociación como tal, ¿no? Eh, nuestro presupuesto aproximadamente son 30.000 euros de, de ingresos, de los cuales 26 o 27.000 destinamos directamente al Centro de Investigaciones Biológicas. Ahí un, tenemos un convenio con el CSIC, el centro de, de, de, de, de, porque el CIB, el Centro de Investigaciones Biológicas, pertenece al CSIC y mediante ese convenio pues financiamos algunas de las actividades, parte de las actividades que están desarrollándose Actividad de, de, de, de, de investigación dentro de lo que es el, el Centro de Investigaciones Biológicas, en torno a los 26.000, 27.000 euros. El resto eh, se utiliza para gastos de funcionamiento eh, de lo que es la asociación a nivel, eh, anual. La... Nuestras relaciones, lo que es la asociación eh, con el Grupo de Investigaciones de Biológicas el CSIC de Madrid, ¿Hay una unidad de medicina interna? Bueno, eh, la unidad de medicina, o lo que son los grupos de, de o los centros de hospitalarios con los cuales tenemos nosotros relación directa eh, a nivel nacional, tenemos con la, la, la unidad de medicina interna del de hospital de Sierra Llana, en Torrelavega, la, la unidad de HHT del hospital universitario Bel, Belviche, eh, no sé si el concepto de medicina interna lo, lo sabéis que es una, es una especialidad de medicina lo mismo que está oftalmología que está dietética que está, bueno, los médicos de medicina interna, digamos son los que conocen y tienen un amplio conocimiento más general de todo lo que es el organismo del cuerpo humano, de todas las patologías cuando encuentran ¿Por qué? Porque en nuestro caso se puede derivar cualquier epístasis o cualquier eh, fístula en cualquier parte del cuerpo. Puede ser tanto del pulmón, del cerebro, hígado y demás. Y con más frecuencia lo que son las fosas nasales, en cuanto a las la epístasis nasales. Con la unidad de, de medicina interna del hospital Ramón y Cajal de Madrid... Y la unidad de medicina de, de, del servicio de otorrino de, de la fundación del hospital Alcorcón de Madrid. Ahí me paro un poquito porque en este hospital, en esta unidad, es donde se hace una técnica de cauterización, o sea, para cortar, para tapar las la hemorragias nasales que se nos producen, ¿estamos?, una técnica relativamente pionera, aunque tiene ya pues, mucha aplicación a nivel estadístico, los resultados que están dando son sorprendentes y que queremos desde la asociación pues, fomentar para que esta misma técnica, los otorrinos de otros centros hospitalarios también la vayan introduciendo, para evitar tener que desplazarnos, digo desplazarnos porque, entre otros, yo, bueno, el viernes asiduamente nos vamos vamos yendo a, la, a, la, a, esa, a, esa, a esa consulta para que nos atienda la doctora Sor, que es la que practica esa técnica. Y luego el Hospital Universitario de Cruces, en Esta es, digamos, la estructura o la relación que tiene nuestra asociación, tanto con el ámbito clínico médico como con el ámbito científico en, en, a nivel nacional la unidad de medicina interna del Hospital Serrañana doctor de Torre la Vega, ahí es donde se inició el doctor Zarrabetia, que es un médico de medicina interna, junto con el Centro de Investigaciones Biológicas, donde se inició, digamos, la andadura de la asociación. Está la unidad del Hospital de la Universidad de Berviche, la de la unidad de medicina interna del Hospital Ramón y Cajal y, la, y el, la unidad de URL del Hospital Universitario de Alcorcón. Ahora ahí queremos presentar eh, una propuesta de CESUR, CESUR es el centro de referencia, centro médico de referencia, o sea, para que cualquier paciente a nivel nacional pueda ir por prescripción médica sin ningún problema por prescripción médica de cualquier otro especialista eh, esté en el territorio nacional que esté, pueda ir a ese hospital y pueda ser atendido. Cosa que ahora, el, bueno, como sabéis, bueno, van los pacientes de la, de la Comunidad de Madrid eh, sin problema, pero el resto vamos, entre comillas, por, la, por, por en la deferencia que tiene el jefe de servicio de, de Otorrino y concretamente el director, el director gerente del hospital de Alcorcón, pero sin ninguna articulación normalizada de atención de los pacientes. Y, el, y por último, la unidad de medicina interna del hospital de universitario de Cruces. Esto, este, esta cartera de, de, de referentes de, de hospitales, digo cartera o, o refer, referentes, queremos ir ampliándola. En ello estamos, bueno, pues teniendo reuniones con la, la unidad de medicina interna de La Resaca, la unidad de medicina interna que mañana tendremos una reunión por la mañana de La Fe, ahí en Valencia, con que el objetivo de la asociación, ¿cuál es? El que, eh, como tenemos pacientes socios o no socios, que sabemos que están distribuidos en el ámbito nacional, lo que queremos es posibilitarles esa atención lo más próxima también posible a su domicilio, a su, a su ámbito geográfico, ¿no? Eh, generando este tipo de unidades de referencia en, de, de la enfermedad con la, con la asociación. Y esta es la h como decíamos, y sigo insistiendo en lo que es la, una enfermedad, y la investigación biológica va, tenemos que ir unidos y estar unidos para siempre, porque es la que nos va a posibilitar que en el transcurso de de todo el proceso de investigación, pues favorezcan técnicas o el tema de la implantación, que también nos ocurre, de los medicamentos huérfanos que ha explicado Juan, pues también nos, nos está ocurriendo en, para la enfermedad de HHT. El, el Centro de, de Investigaciones Biológicas eh, para nosotros ha sido, bueno, y es un referente, y digamos el alma y, y la gran digamos la gran esperanza que tenemos ¿no? y eso que sabemos que genéticamente no se puede abordar la, la HHT digamos en cuanto a su mejoría o, su, o al cambio genético hoy por hoy pero sí eh, se están centrando ahora sobre todo en la búsqueda de esos medicamentos huérfanos o de cualquier medicamento o cual, que suponga eh, una mejoría eh, en nuestra enfermedad, para, bueno, para que mejorar en cualquier caso la, bueno, el, la vida que no sea, y luego en procesos de hemorragia, en procesos de cauterizaciones internas, de embolizaciones, todo lo que desde la ciencia a nivel, genetico, a nivel de, de, de investigación se pueda aportar a nivel clínico, a los médicos. Las actividades, las principales actividades que tenemos de la asociación, pues es esta sensibilización, sensibilización que, y, y, y, y conocimiento público, que ahora eh, las redes, las nuevas tecnologías, o sea, la, la internet y las redes sociales nos han, no han facilitado, nos facilitan para lo, el conocimiento de, de, de nuestra enfermedad, ¿no? los foros de discusión, reuniones, que, jornadas, que desde la asociación organizamos, eh, reuniones e interrelaciones entre, entre los aspectos médicos, de, de clínicos, que bueno ahí damos soporte de información, de, de, de organización de, de una serie de, de reuniones, de jornadas de regionales. Estamos, como ahora veremos en el organigrama, estamos asociados allá donde podemos tener visibilidad, aportar lo que podamos nosotros y, y, bueno, y conjugar con otras asociaciones eh, bueno, por su dinámica y su trabajo, como es el caso de la asociación en la que estamos, de FEDE y otras como ahora veremos. En un contacto de fomento y apoyo a los clínicos para, para nosotros es fundamental facilitarles cauces de comunicación entre ellos ¿no? que algunas veces la, no, no, no, no la demandan. <risa> en radio y prensa tenemos bueno pues eh, cada vez que tenemos oportunidad de hacer visible nuestra, nuestra enfermedad ahí estamos por varios motivos, sobre todo porque eh, hay gente que lo mismo que hemos empezado cuando, cuando yo empecé sin saber lo que teníamos, lo que tenía, y recurrimos, como a mí también me pasó, que cuando tuve una crisis de, de pistas en el 2005, pues, y me dijeron, bueno, pues que es, es de Randall web me recurrí pues, y no había tantos recursos en la red como ahora recurrí al Google, yo no recuerdo si estaba Google ya, me parece que sí, sí, y me encontré con la asociación HHT. Y mi primer paso fue entrar, ponerme en contacto con la asociación HHT. ¿no? Y ahí me fue dando el, el camino y andando los pasos para ver qué tenía, qué, cómo me podían diagnosticar, que entonces sí, me diagnosticaron genéticamente, yo tengo la del tipo 2. Eh, por eso es, mi, nuestra prevalencia de del tipo 2 son sangrados nasales. ¿estamos? Porque además yo salí, y voy contando mi experiencia, yo salí de una intervención eh, quirúrgica en la fosa nasal con cauterización, de, de, con quemado, quemando las venas, o sea, la cauterización eléctrica, lo cual salí con un taponamiento de, del quirófano que no podían quitármelo, me lo quitaban y sangraba como... Me tuvieron que reingresar en la resaca, en radiología, y en radiología me hicieron una embolización por la femoral, con un taponamiento, llegaron, imaginador la dificultad y, la, y, la, y, y bueno, el riesgo que se corre, ¿no? Llegar hasta la fosa nasal para tapar por dentro, para que, dejar de poder, o sea, dejar de sangrar, ¿no? Eso me generó efectos secundarios. Efectos secundarios es que una fosa nasal la tengo cerrada, esta fosa de la, de la derecha. Y la otra por la que, no, por la que respiro, estamos, cuando no la tengo taponada, pues es la que me siguen tratando ya con otra técnica esclerosante que es la que utilizan, empezó a utilizar un médico, un otorrino, en, en el hospital de Valladolid, al cual iba silvamente allí. Y cogió a relevo una doctora, la doctora Son Marcos, del Hospital de la Fundación Alcorcón de, de Madrid. ¿no? Y ahí recurrimos muchos pacientes, ¿no? Muchos. incluso no solamente a nivel nacional, sino de Sudamérica vienen pacientes específicamente a, a, a, a esclerosarse allí. Y la semana pasada, por ejemplo, de, de Irlanda. Coincidí ahí en la, en la consulta con, con cuatro pacientes de Irlanda. Nosotros, la, la, mi asociación donde está, casi desde los inicios, una de las cosas que estuvimos muy claras es, como ya he comentado, tener relación con otras entidades. Lo mismo que como paciente tener relación con otros pacientes, la asociación como tal con otras entidades asociativas, ¿no? Porque sabemos que cuanto más asociados estemos, cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos. ¿no? Nuestro referente fundamental a nivel nacional es el FEDER. Eh, estamos en otra asociación, el Centro de Investigación Biomédica de la Red de, Enfer de Enfermedades Raras, Ciberet de pacientes, en la Red Europea de Referencia de, de, sobre Enfermedades Vasculares, En Euroordis, que es una asociación a nivel europea de, de enfermos, o sea, de, de pacientes, y en HHT Europa, en, hay una, ya una confederación, una, una, una confederación a nivel europeo que la componemos. Estamos todas las asociaciones de ámbito nacional de Europa, estamos asociadas en lo que se llamamos HHT Europa. A nivel de comunicación y de transmisión de información tenemos nuestra web, que es asociación HHT .org. Eh, Ahí se van publicando todas las actuaciones que vamos haciendo y todas las investigaciones que, que, van, que van surgiendo. Eh, en Facebook tenemos, tenemos también una, una, una página de, de, de Facebook, nuestra comunicación por correo por correo fundamentalmente, bueno, fundamentalmente al, al nuestro ámbito de relación más directo, que son los socios y los médicos o científicos en los cuales tenemos relación. Y en Twitter y en Instagram. Bueno, además está ahí existe en, en, en, en España un registro de RITA es un registro de, de todos los médicos, por, para nosotros es fundamental, de, de medicina interna a nivel nacional. Ahí colaboramos con ellos, en una colaboración, feedback mutua. Y luego las la consultas en nuestra web, hay una opción que es de consultas, donde cualquier paciente eh, sea asociado no, realiza su consulta por correo electrónico, nos llega... Y hay un equipo dentro de la, de, de la Junta Directiva, la vicepresidenta Nuria, y, y otros colaboradores de, que son pacientes, socios nuestros, especialistas o bien clínicos, o son sea, médicos, médicas y, y, y enfermeros, que van dan, dando respuesta o derivando esa pregunta a los especialistas con los que tenemos relación. Porque hay una, hay una cuestión que es muy sensible y además es muy importante decir. Que los, los pacientes de este tipo de enfermedades eh, no se sientan, no se vean solos. Eso es lo peor que, que les puede ocurrir. Entonces, sabemos que cuando hay una interrelación, hay un conocimiento eh, de un paciente con otro, que igual no sabían ni que existían otros pacientes o se encuentran mucho más, con mucho más calor humano y, y eso es fundamental, no de que vean que no estamos solos que hay de nuestra misma tipología con nuestras mismas características varios muchos más ¿no? y, y luego ya hay campañas o sea, a ver si campañas específicas que tenemos que tenemos desarrolladas como es para la, la, la, la, la, la, la el que se puedan asociar a ver. quiero poner el testimonio de un de un, de un paciente de, un, de Antonio por, por lo que os comentaba de las distintas patologías que podemos sufrir. Soy Marta, soy Mía, soy Patri soy Inma y os vamos a hablar sobre la enfermedad de Rendu Hola, me llamo Antonio y tengo la enfermedad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 Bueno, pues este es, yo termino agradeciendo, bueno, a Ian, sé que lleváis una muy buena semana, sobre además el talento. Bueno, y bueno, pues si queréis hoy tiempo de alguna pregunta o, o intervención o reflexión o... No tengo una pregunta, yo lo único que quiero es agradecer a Ana, a Juan Carrión y a Martín Jiménez por pues ese testimonio que nos han dado porque han hecho visible eh, pues, el padecimiento de esas personas que sufren este tipo de enfermedades pues que es doble, como hemos dicho al principio, y simplemente darle las gracias por venir, por compartir y estamos con la puerta, con la puerta de los puertas de que no necesiten, porque es fundamental que la gente eh, sepamos de, la, de lo que está ocurriendo para que seamos conscientes de, de lo que pasa y poder exigir, eh, si cabe a la administración, pues que todas las personas, todas, somos igualmente importantes, seamos pocas, muchas, y para todas es necesario, eh, por lo menos, sentirse acompañado y, y sentirse importante eh, en tema de investigación eh, que nadie se quede abandonado. Y eso es la Administración, la que tiene que, que encargarse de esto y, y nosotros exigimos, por supuesto. Así que todo nuestro apoyo y muchísimas gracias por la atención.